Hola amigos, vamos a hacer un un tutorial de Movie Stone eh, Vamos a empezar por los sets, o sea, cómo crear un set Aquí tenemos varias cosas, el resumen, nueva ventana mmm, Buscar una película que ya hayamos realizado, bueno y aquí ya configuraciones y esto Bien. Ahora lo que nos interesa es ir a nueva película cuando llegamos aquí nos encontramos con esto Un set vacío, tutoriales, bueno Y aquí películas que ya están realizadas Y que nos pueden servir de algún modo Cambiando los personajes, los diálogos Bueno, lo podemos cambiar todo, ¿vale? Yo sinceramente no les doy ningún uso Luego, esto es nuevo Esto, pues bueno, son sets que ha realizado la gente con algunos movimientos mmm, Como coches, algunas personas andando Y bueno Background de estos Pues vale Nosotros nos vamos a ir a... Disculparme pero tengo la garganta hecha un asco Así que bueno, haré lo que pueda Vamos a irnos aquí Al plato vacío Un set vacío Bien Aquí nos encontramos con más sets prediseñados El largo, Que es demasiado largo Entonces no Recomiendan además Estos señores que Que hagamos sets eh, Cortos, ¿lo veis? Aquí tenemos pues, de varios tipos Edificios La cárcel bueno, comisaría Nieve Todo esto luego se puede cambiar eh, platos de televisión bueno y que vienen unos cuantos yo algunos los tengo repetidos porque yo no sé qué hago cuando instalo un programa y más este que lo reinstalé varias veces porque me iba fatal que lo veis eh, tengo repetido vamos pero con una vez vale luego aquí abajo pone mis sets bien estos son algunos que yo he creado y, y los he guardado, los set ¿eh? Entonces le das, te faltan los personajes Pero el set ya lo tienes montado ¿Vale? Bien, eso ya lo miraremos De momento nos vamos a Crear un set Con doble clic, claro Botón izquierdo del ratón que es el que más se usa Con el botón derecho podemos hacer esto Girar y tal Ahí están en el cielo, las montañas Bien, alejamos este es el set, pequeñito, pero que nos vale de sobra, ¿eh? de sobra, bien Aquí tenemos las opciones, por ejemplo, este Si le damos al tercero, aquí ya podemos hacer paredes Bien Tocando la tecla de las mayúsculas, Shift y botón izquierdo del ratón, arrastramos y ahí tenemos una pared, parece pequeñita, pero os aseguro que esto da, da mucho de sí Y aquí, desde este punto, ¿veis esta, esta línea azul? Bien Pues arrastramos y aquí tenemos otra Aquí podemos hacer otra y ya está, bueno, más o menos Y así quedaría este set, ¿vale? Bien, todo esto luego se modifica cómo se modifica pues bien pinchamos aquí y ahora pinchamos con el botón izquierdo aquí veis y aquí elegimos qué tipo de pared queremos bien este por ejemplo si nos acercamos pues lo vemos mejor o esto o esto bien, así y en el resto de las paredes pues igual O sea, pinchamos se pone en amarillo y yo no sé si y, y pulsando una tecla a ver con el, bueno no me acuerdo pero bueno aquí vamos por partes y este que le he puesto de otra forma bien así nos quedaría esto aquí tenemos para cambiar el color lo podemos poner en azul creo que se pueden seleccionar todas pero bueno si eso da igual ahora mismo es lo que menos importa a ver eh, colores aquí los podemos ir cambiando vale más claro, más oscuro y aquí bueno pues los colores recientes que hemos tenido y ya está bien aquí tenemos la opción de deshacer y se nos queda como estaba luego tenemos la parte exterior que claro siempre será distinta la que da la calle Pium. giramos con el botón derecho y con el izquierdo pinchamos, veis que esto se pone en amarillo ladrillo, bien seguimos girando con el botón izquierdo bien, ya tenemos montadas las paredes ahora nos vamos con el suelo veis este segundo botón, antes nos hemos ido a este que es el de la pared y ahora vamos a este trabajar suelo y, y techo, perdón, el sailing me voy con el cielo Bueno. Este sería el techo y está hacia abajo el suelo. Vale. Pues ahora, mmm, con la tecla mayúscula, podemos utilizar este blanco, tecla mayúscula apretada y, y perdón, mmm, botón izquierdo del ratón. Pulsamos, arrastramos hasta aquí. El suelo se puede cambiar todas las veces que quieras. Con el botón derecho, dice cambiar de color. Bueno, pues ponemos el color que. Que nos plazca, hasta se puede poner el croma, ¿no? O gris. O directamente, pues nada. Venga, que ahora me gusta así el suelo. Pues ya está. ¿Veis? Y ya está. ¿Algunos se pueden cambiar? Este no. Este, por ejemplo, no se puede cambiar. Mm, había otro por ahí, no sé si era este. A ver. Este tampoco, bueno, no sé cuál era, el que se podía cambiar de color No, este no, este para baño Lo veis, pero um, podéis cambiar las veces que queráis y no pasa nada o sea, creo que era este, cambiar de color pues por ejemplo así, mira qué bonito Queda un cuadrito como un tablero de un ajedrez En blanco y negro, buena, buenísimo ¿Veis esta sombra, no? Bueno, pues ya nos encargaremos de ella esto, esto no recuerdo muy bien Esto, ah No recuerdo para qué era A ver que lo vea a ah, ocultar Ocultar el techo Bien, es que como aún no lo tenemos creado El techo El techo es igual que el suelo Pero aquí O sea, no creo que hay que irse arriba No, no, o sea Le damos aquí a techo Y elegimos entre estos O sea, aquí Bien, pues vamos a elegir este por ejemplo Pulsamos, ¿veis dónde se coloca el suelo? En la tecla otra vez de mayúsculas botón izquierdo y traemos hasta aquí Bien Pues nada Queda horrible para trabajar entonces de ahí que venga ocultar el techo Es igual que si ponemos aquí una pared pues para A la hora de trabajar la escena nos va a complicar mucho la visibilidad Luego se pueden hacer invisibles las paredes y todo esto, entonces el rodaje es mucho más sencillo así. Hay que andar con cuidado luego de que en la cámara no salga la pared. O sea, de que salga mejor dicho y no se haya quedado invisible para otros planos. Bien. El techo ya sabéis que cuando quieras, pin, pan, pin, pan. Se puede modificar también. Aquí, cambiar de color... Le ponemos el que quieras, o negro, o verde, o blanco, o como quieras. Bien, pues lo ocultamos porque, la verdad, a mí me molesta bastante. Mm, bien, esto, vámonos, bueno, vámonos aquí con el cielo y, y todas estas cosas. El cielo, la nubecita, es el cielo. ¿De qué color lo queréis? Mira qué bonito, atardecer Amanecer, tormentoso... pa Todo esto... Bueno... Se puede dejar como, como uno quiera, ¿no? Así... Lo vas viendo como es el cielo... Con el botón derecho lo voy girando... Vale... Las montañas... Bueno, las montañas... Creo que esto no va bien... Pero bueno... Se pueden modificar... También... Aunque yo veo que no va... Aquí se pueden... Que si para arriba, que si para abajo, pero no va Yo lo que hago es que digo, se acabó Y el cielo Pues lo que hago Que no sé dónde está, el cielo ha desaparecido Guay, mola Vamos a ver, enseñar terreno Lo que hago es que el cielo Lo pongo en negro O oh, ping Luego me voy al terreno y digo, se acabó Terreno, ya me queda todo en negro, Ahora. Luego podéis poner el croma y lo que queráis aquí también, o sea que. Sobre todo si se rueda de noche, yo prefiero incluso um, el suelo. Eh, si ruedas de noche, pues yo lo que hago es que pongo con esta baldosa. Vamos a llevármelo. Todo esto. Bueno, ahora he pillado la casa, bueno, da igual. Y digo. negro. O sea, digo negro, ¿vale? Se queda en negro todo. Y aquí no pasa nada porque puedo poner parque. Y entonces me voy otra vez a mi casita. Y con la misma operación de antes, pues. Ya está, ¿vale? Bien. Vamos a colocar puertas, ventanas, esas cosas. Para colocar una puerta, que es este de botón de aquí, cling. Pues lo tenemos de... tenemos chimeneas, tenemos... bueno... La puerta necesita un punto de apoyo Ahora dice, ¿dónde me llevas? Que no me coloco Bien, pues entonces como no tenemos ninguna pared creada aquí Vámonos a esta, para verlo Y la podemos poner ahí ¿Vale? Se ve por ambas partes Interior, exterior <coughs> Perdón Y con las ventanas, pues lo mismo colocar donde quieras en la parte que quieras, vale? Lo vas arrastrando sin pulsar nada, solo con el ratón y con el botón izquierdo, paz, ya está. Bien, aquí lo tenemos. Veis, por dentro y por fuera. Y luego aquí pues se pueden cambiar los modelos, marrón o blanco. Con las puertas pasa lo mismo, o marrón. O blancas, hay diversidad. Bien. Bueno, pues así se queda. Luego nos vamos a ir a... Una vez que ya tenemos esto, las puertas, nos vamos aquí. Donde esta sillita aquí aparecen todos los mods. O sea, desde asientos, eh, de todo. De todo. ¿Queremos poner un cuadro? Bueno, botón izquierdo. Pling. Ahora. Ahí tenemos el cuadro, que lo queremos cambiar o tal, mira, aquí, mira qué simple, con esta flecha lo subimos, lo desplazamos, o se gira, que no tiene sentido girar un cuadro, pero bueno, como no sea para enderecharlo, bien, aquí mirar todos los cuadros que hay, que queréis poner otro, bueno, pues se clona aquí, entonces venimos aquí con el ratón, y ese lo cambiamos, y aquí hay muchos más Bien Se puede cambiar de tamaño A ver Y en este de aquí Vuelve a su estado inicial ¡Cling! Ya está Que no queremos sombras En este momento los cuadros no forman sombras Pues nada Esto es cuestión de toquetear Y, y ya está Lo mismo que hemos hecho con los cuadros Pues con el resto de de mobiliario, o sea, vamos a ver, pues, yo qué sé, este, este sillón tan confortable Aquí, volvemos aquí, esto es una pesadez Y con el botón izquierdo en esto, ¿lo veis? ¿Cómo se pone la flecha? Pues ya está Y aquí se mueve También se puede subir, bajar, depende Si lo queréis flotando, pues nada, pues que flote Ahí y así es como se va decorando pues una casita ¿Qué queréis filtrar? Mm. Aquí a veces salen, pues mira, domestic, eh, no sé qué, prop No sé, vamos a buscar... Aquí no viene, bueno, pues buscamos mesa Table O table, mejor dicho Bueno, pues nos vamos a table Pof. mesita Aquí Clan. Esta solo tiene este tamaño estándar Qué fea, así y bueno, lo mismo con estas flechas, ¿vale? O sea, es todo igual, siempre es igual A ver si esta tiene sombra, sí ¿Veis lo de la sombra? Bien, pues aquí se puede quitar la sombra Y ya está Bueno, pues esto sería la forma de decorar una casa También tenemos el exterior Por ejemplo, pues nos vamos a árboles o hierbajos de estos, yo que sé, cualquier cosa un árbol, pues aquí se pone el árbol que se puede hacer más grande, mira esto de verdad es una pesadez que salga tan grande a ver, vamos a llevarlo ahí mira, igual se, se trae, se lleva, es fácil, esto es fácil eh, distinto que si lo queremos de primavera que si seco en invierno que si tal que si en otoño tal a ah, mí me gusta seco ahora ya está y esto si hemos aumentado el árbol por ejemplo pues hop, a su posición inicial ya está ahí se quita y esta es la manera de montar un set que es bastante sencilla Aquí, es que hay muchas cosas para mirar muchísimas parolas, bueno, los coches, todo está aquí ¿vale? la carretera, la carretera es sencilla, por ejemplo si queremos una carretera aquí aunque no vemos el set, ahí sigue pues aquí eh, clonamos la ponemos a continuación pa y así todo ¿vale? y ya está así estaría la carretera ¿vale? bueno, pues esto Mm, esto ya lo hemos mirado mm, Esto es para manipular las herramientas mm, En vez de pinchar O sea, esto es lo mismo que pinchar aquí Es más, es que te sale igualmente eh, Si quieres moverlo dice ay, que lo muevo Sí, lo muevo, pero me sale esto O sea, que me da lo mismo pinchar que no Bueno, pues ya está Y aquí, si creamos un set y nos ha gustado Que no es el caso pues nos vamos al de arriba a exportar este set al stock y le damos a exportar con el nombre que queramos y ok en nuestro caso pues, pues no bueno pues yo creo que de momento mmm, aquí también sería salvar como de todas formas te lo iba a pedir pues salvar como lo que queráis terminator o, mmm, pues eso 25 lo que os dé la gana. Bien, luego ya miraremos estos aquí está la luz también ambiente, sonido aquí por ejemplo el sonido, pues no sé qué sonido va a salir, está el de interior de casa, de fiesta que aquí os muestra algo es que como tengo los altavoces apagados, pues yo no lo puedo escuchar ¿vale? porque si no me escucho yo por ahí y hace un eco y bueno que esto es todo indagar. Esto es sencillo. Esto, si te has despistado, pues para que te lleve al centro del plató, porque a veces de tanto dar, pues resulta que apareces en, en Constantinopla, como poco. Entonces, bueno, pues dices al centro, ¡paz! y a partir de aquí, o que te estás alejando, pues haces doble clic y te acercas con el este, y esto fuera la luz. Bueno, la luz es esta, vamos a ver, aquí se, la intensidad se puede bajar mm, Front, pues vamos a poner algo cálido, no sé, esto así Y el ambiente, pues, oscuro, por ejemplo ¿No? ¿Veis las sombras que hacen? Bueno, yo es que las sombras lo llevo fatal Para algunas escenas quedan guapas, pero para otras, y aquí se va jugando con las sombras esta, por ejemplo, para algún personaje que muy guapa. Luego tenemos la tridireccional también. Y bueno, esto ya es que depende de cada uno. Es ir probando. Es ir toqueteando, ir probando muchas cosas. y bueno, Aquí lo he puesto horrible. bueno wow. es, Son molestas las ventanitas emergentes para mí. Mira, cómo ha quedado la sombra en la pared bueno. A ver, vamos a bajarlo un poco Porque... ahí Ahí queda bien Vale Esto nos queda muy oscuro, pero bueno Como luego hay luces, hay lámparas Ahí tal y cual, por ejemplo os Voy a mostrar una, a ver Para que veáis Vamos a buscar por light Luz Esto es en inglés, pero bueno Tampoco entraña demasiada dificultad o sea que esto no Otras partes sí A ver, vamos a ver Tenéis la vela, la farola, bien Vamos a poner una lamparita de estas muy Tan monas Vamos a ponerla aquí Vale Ay, por Dios, qué pesadez Vamos a ver Nos acercamos a la lamparita Esto con el botón izquierdo, ¿vale? Se puede hacer más grande, más pequeña Depende Aquí se cambia... El brillo, porque a lo mejor da demasiado brillo Al resto um, Se puede ampliar ¿Qué rango quieres que utilice la luz? Lo veis aquí, pues utiliza mucho Mira, ¿lo ves el brillo? Demasiado brillo Entonces si no quieres que ocupe tanto la luz sobre un espacio pequeño Pues y este lado que nos ha quedado oscuro ¿Queréis que se ponga la luz allí? no bueno, pues nada, ¿lo veis? La traemos para acá Se pone en este rincón y aquí ya nos alumbra algo más Y aquí se cambia el color Por Dios, a ver Pues este color, por ejemplo No, no queda mal Luego vienen aquí Pues nada La intensidad que le quieres dar Cambia de luz Depende, ¿vale? Y esto los que has utilizado recientemente Si los quieres probar y bueno, pues esto igual Y la sombra, pues tampoco da sombra, o sea que no, da igual Pues ahí quedaría Que se me ha olvidado quitar esto Bueno, pues doy a un punto vacío ¡Paf! Y se quita ya Y así esta parte nos quedaría con algo más de luz vale Igual que las lámparas de techo, pero bueno, todo esto Esto es para, para ir indagando y mirando y tal cual Y ya está y yo creo que de momento la creación del set, si no se me olvida nada, creo que esto ya está. Bueno, pues nada, continuaremos con esto. ¿Vale? Los personajes. ¡Hala! Hasta otra.